Buenas tardes. Eh, una vez más traemos eh, esta rueda de prensa para informar de las mociones que presentaremos este mes en el, en el Pleno eh, Ordinario. Eh, son varias las veces las que hemos planteado nuestra reserva sobre el funcionamiento del patronato de recaudación. En el mismo Pleno del mes pasado ya hacíamos referencia a los bajos índices de recaudación. Hoy queremos plantear otro aspecto relativo a la gestión de tributos y es la situación que sufren los coínos cuando se le acumulan trimestres para ponerlos al cobro, que desde nuestro punto de vista no tiene demasiada lógica. Los impuestos son imprescindibles para mantener los servicios públicos, lo que no quiere decir que no supongan un esfuerzo económico para la ciudadanía y especialmente para vecinos que están en una situación eh, difícil o personas jubiladas. Es por ello que instamos al patronato a que no acumule los recibos al cobro de más de un trimestre y lo hacemos en forma de moción para ver si con la presión de toda la corporación se adopta medida al respecto. También llevamos este mes una propuesta para crear una ordenanza relativa a los polígonos industriales, partiendo de la base de que los polígonos industriales son imprescindibles para la ordenación ur urbana y no mezclar determinadas actividades, como es la residencial,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 ...con los residuos y están contemplados en la normativa actual... ...sin embargo, otros problemas eh, no son tan evidentes... ...como por ejemplo, problemas de tráfico... ...la falta de mantenimiento, la falta de zonas verdes... ...servicios o incluso su impacto visual... ...y es ahora, con la, de cara a la, al cumplimiento de la Agenda 2030... ...cuando también tenemos que tener en cuenta otros aspectos... ...como la demanda energética o la movilidad. Por otra parte, llevamos al Pleno de esta semana... ...una moción referente a la modificación del impuesto de patrimonio. Es de todo sabido que en septiembre el Gobierno de la Junta de Andalucía ha eliminado este impuesto que afecta a una inmensa minoría de la población de andaluces y andaluzas. Como mucho, a 20.000 personas son las que afectan, aquellas que declaran como mínimo un patrimonio de 700.000 euros. Y esto teniendo en cuenta que la vivienda habitual eh, está exenta de este patrimonio hasta un máximo de 300.000 euros, con lo que están, eh, se ha eliminado el patrimonio a los andaluces y andaluzas que tienen un patrimonio mínimo de un millón de euros. Está claro que los impuestos son absolutamente necesarios y son necesarios para mantener los servicios públicos, para mantener la educación, para mantener la sanidad, los servicios sociales...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 Eh, despidiendo a profesionales sanitarios, a médicos y médicos y enfermería, eliminando listas de espera, o no le importa que nuestros mayores en Coín eh, tengan que esperar más de un año para tener la ayuda a la dependencia. Por esto, eh, debido al, al, a la poca lógica que tiene esta medida por parte del Gobierno de la Junta, Instamos en esta moción al Gobierno central a que modifique la ley de, de, de esta ley de impuestos de patrimonio para que incluya una progresividad eh, real y también para que eh, impida el que se pueda hacer una excepción, excepción al 100%, que es lo que eh, ha hecho el Gobierno de la Junta de Andalucía. Por último, llevamos una moción referente a la figura de coordinador o coordinadora de protección de la infancia en, en los colegios. Hace poco se ha aprobado también, por parte del, del Ministerio de, de Educación, eh, una ley de protección eh, de la infancia. Esta ley contempla que en los colegios, en los, todos los centros, tanto públicos como concertados, exista una figura... Eh, ...dedicada a los planes de convivencia y a la protección de la, de la infancia... ...para evitar la violencia eh, que se está dando en los centros educativos... ...de forma cada vez más, más preocupante. Pues bien, la Junta de Andalucía ha sacado unas instrucciones... ...que lo ha mandado a los centros educativos... Eh, asignando este papel de coordinador o coordinadora al personal docente que ya trabaja en los centros educativos aumentando su carga de trabajo y no dándole la importancia que tiene esta figura es por ello que vamos a instar a la junta de andalucía a que dote esta ley del de, presupuesto necesario para que eh, se pueda mandar un personal docente eh, a los centros educativos distintos del que ya está haciendo la función de docencia normal.